Hola familia y bienvenidos a mi canal y si no me conocéis aquí os dejo mi querido Instagram ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues como ya veis en el título y se puede aparecer por aquí un pequeño detallito os voy a dar consejillos y truquillos para el carnet de conducir También había pensado contar un poquito así mi experiencia pero cuando me he puesto a hacer la lista de todos los trucos como que he dicho el, el vídeo se nos va así que si queréis que os cuente mi experiencia en un futuro pues me lo decís y yo encantada os la cuento Bueno, la verdad es que me habría encantado hacer este vídeo dentro de mi cochecito, así para el ambiente y tal del vídeo, ¿no? Pero es que me da a mí que como me espere a ese momento es que se me va a olvidar todo lo que quiero contaros. Por cierto, hablando del coche y tal, conozco una persona que se ha comprado como 400.000 cosas para su coche cuando realmente ni lo tiene y no voy a decir quién soy. Me hace mucha ilusión enseñaros lo que me he pillado porque, bueno, son cositas, son caprichitos más bien. Que yo sabía que el día de mañana 100% me iba a comprar para mi coche. Es como que lo tenía ahí en una lista imaginaria de deseos. Pero es que he descubierto una plataforma de compras online donde he encontrado muchísimos de los productos que yo quería. A un precio increíble, con unas ofertazas, que la verdad pues que no me he podido resistir y punto. Y os estoy hablando de shopping. Os voy a enseñar unas cuantas cosillas que me han llegado porque la verdad es que me hace mucha ilusión. Lo tengo todo dentro de una cajita, esperando a que llegue su momento. Bueno, me he pedido esto de aquí, que es un ambientador para el coche. Esto lo colocas en las ranuritas del aire acondicionado y tira el olorcito que tú elijas. Es que no tengo ni el coche y estaba deseando tener esto. Es que... <risa> Estos son unos protectores para los retrovisores que cuando llueve hace que tengas más visibilidad. Mucha más visibilidad. Nunca sabes si te vas a ir a la montaña y vas a necesitar el botiquín. Mi coche va a ver de todo. Tapones para las ruedas. Esto es un vinilo para el maletero. Esto es nada más y nada menos que una brocha para limpiar el cochecito. Esto también, que es para limpiar las ranuras del aire acondicionado, el coche... Bueno, es, es que he pedido muchas cosas de limpieza, de verdad. Esto es como una especie de slime que tú vas como pegándolo por el coche, ¿no? Y va recogiendo toda la suciedad. Efectivamente, cargadores no pueden faltar. Yo me he cogido este que... Mola muchísimo porque no ocupa nada. Y tiene los tres conectores para que venga la persona que venga a mi casa y tenga el móvil que tenga. te puedo ofrecer un cargador. Y esto que veis aquí es un llavero, pero es un llavero especial. Que no va a ocupar nada, pero es que te va a ser muy útil porque dentro tiene un chubasquero. Esto, maravilla absoluta. Son como una especie de tiras que las colocas en la ranura del aire acondicionado, entonces lo tuneas por dentro. Más cargadores. Estos son diferentes porque brillan en la oscuridad. fum Es de imán entonces puedes ponerlo en cualquier cable. Esto es una garrafa de 3 litros plegable. También tengo estos taponcitos. Ah, y algo también súper guay que no tiene nada que ver con el coche, pero me lo pedí porque en Shopping encuentras de todo. ¿Es esto de aquí? Esto es como para hacerte un sello con la huella de tu perro, pero la huella de tu perro no tiene tinta. plan. La tinta no traspasa la huella. Todo esto, aparte de que me ha salido tirado de precio, me ha costado euros su envío. Porque una de las 400.500 ventajas que tienen es que el envío es gratuito sin un mínimo de compra. Yo no sé si tenéis la aplicación o no, pero yo de verdad os recomiendo que la descarguéis. Es gratuita, es súper fácil de utilizar. Buscáis la palabra Shopee en el buscador de vuestro store y os va a salir. Y mientras estaba editando se me ha olvidado deciros que hay una cosa muy guay y es que por ser nuevos usuarios tenéis un bono de 4 euros que os aseguro que os va a rentar. Porque en Shopee tienen ventas flash y ofertas a 1 euro todos los días. Así que ahora sí, seguimos con él. De verdad yo estoy súper contenta con mi pedido Con Shopee en general Otra ventaja es eso Que te transmite mucha tranquilidad Mucha fiabilidad Porque la garantía La garantía Shopee Lo que hacen es proteger a los usuarios Reteniéndole el pago a los vendedores Hasta que el comprador Confirma que ha recibido el pedido Vamos que tu dinero está a salvo siempre Además si no recibes el pedido a tiempo O tienes algún problema O cualquier cosa Puedes devolverlo gratis En un periodo de 14 días O pedir el reembolso completo Pero vamos que desde la aplicación Puedes controlar absolutamente Todo sobre tus envíos Desde el momento del pago Hasta que te lo entregan Tienen todo el rato la información actualizada Así que no hay problema Pues dime tú a mí si yo descubro esto Y me puedo resistir a comprarme 500 cosas para el coche Pues no Así que una vez que os he contado todo esto, procedo a contaros los truquitos. A ver, son truquillos y consejos que yo he reclutado bajo mi experiencia. Es decir, que no a cualquiera le pueden servir o lo que sea, pero yo pienso que sí, entonces yo os lo comparto. Pero que es personal y cada persona es un mundo. Me resulta gracioso pensar que hay gente que ha llegado a este vídeo buscándolo, algo que no me conoce de nada, simplemente porque se están preparando para el examen de conducir. Que me, me resulta gracioso porque yo también hice eso, entonces, bienvenidos. Este vídeo os va a servir y sobre todo, mucho ánimo. Voy a dividirlo en tres apartados. Trucos generales, que se pueden aplicar tanto para la teoría como para la práctica, los trucos del teórico y los trucos del práctico. Y estos dos los voy a dividir en dos. En los trucos del teórico los voy a dividir en trucos del teórico para la preparación del examen y del día del examen. Y para el práctico igual. Igualmente, para que sea más ordenado y no haceros ahí un lío, lo tenéis eh, dividido en el vídeo, ¿vale? Os Lo habré dividido por minutos, así que podéis ir clicando directamente al minuto que queréis ver y ya está. Vamos a comenzar con los trucos generales. Antes de nada, yo me saqué el teórico el 23 de diciembre del 2021 y el práctico el 25 de febrero del 2022 El teórico lo aprobé a la primera y con un fallo Y el práctico lo aprobé a la tercera Y con dos leves Lo primero que yo os aconsejo es que ahorréis Sacarse el carnet es muy caro De verdad que aconsejo que tengáis ahí un buen fondo Porque si por lo que sé necesitas más prácticas O empiezas a suspender y tienes que empezar a renovar las tasas y no sé qué A lo mejor el dinero es algo que te va a frenar Y por culpa de eso vas a tener que darte un parón Que no se lo recomiendo a nadie Entonces es mejor que tengas un dinero ahorrado Que sepas lo que te puede llegar a esperar Para que después no te eches las manos en la cabeza Y puedas permitirte sacarte el carnet en buenas condiciones Dos, cuando te sientas preparada fecha de examen. No te relajarás, no irás ahí a tu ritmo, no. Tienes una fecha de examen y tienes como esa mini presión de decir, vale, el día tal tengo el examen a tope de power. Tres, no le digas a nadie cuando te examinas. Esto es algo que aconseja mucho la gente y es que tienen toda la razón por el hecho de la presión que tú vas a sentir y empiezas a contarle a todo el mundo el día que te examinas. Todo el mundo te va a estar preguntando, deseándote suerte, Recordando lo del examen. La verdad que es un momento de mucha tensión, muchos nervios y que se pasa bastante mal o por lo menos yo lo he pasado así. Te olvidas de todo eso, tú vas centrado a mirar este día tengo el examen. Punto. No se lo digo a nadie y si apruebas, sorpresa para todo el mundo. 4. Si te viene la desmotivación, a mí algo que me servía muchísimo era imaginarme en mi futuro coche con un atardecer súper bonito, conduciendo por una carretera súper tranquila, con mi musiquita chill, Joel, los perros... Pues haz lo mismo. Tú imagínate en tu coche, conduciendo... Motívate con eso, de verdad. Imagínate así porque lo vas a conseguir. 5. Aprende ejercicios de relajación, de respiración. La verdad es que esto ojalá yo hubiese caído antes, porque la verdad es que yo en su día, bueno, en las cuatro convocatorias, fui a la farmacia a comprarme algo para los nervios y eso que me dieron en la farmacia me lo tomé en cada convocatoria y luego al final siento como que dependía mucho de ese medicamento para poder estar tranquila y me habría encantado hacer lo de las respiraciones, eh, lo de los ejercicios y todo si hubiese caído en ese momento porque es un método más natural y bueno, pues me da rabia pensar lo del de, tema de la medicación pero bueno, pues eso, os lo digo a vosotros para que no cometáis el mismo error que yo 6. Si puedes pedirle a tu autoescuela de hacer teoría y práctica al mismo tiempo la verdad es que yo lo recomiendo yo lo hice así y me ahorré muchísimo tiempo no tienes que prepararte para el teórico dos meses presentarte al teórico a ver si apruebas o no luego ya empezar las prácticas y luego ya te presentes es como que se va alargando mucho el tiempo. De esta forma, haciéndolo las dos cosas a la vez. Ganas tiempo, pero sobre todo es que aprendes lo mismo, pero de diferentes formas. Es legal, no os preocupéis. Pero sí que es verdad que hay algunas autoescuelas que no lo hacen y otras que sí. Así que preguntad si podéis, yo lo recomiendo la verdad. 7. Cada persona es un mundo No te compares Da igual las convocatorias que tengas que hacer Da igual los meses que lleves Da igual las prácticas que necesites Da igual todo No te compares con nadie Pero es que esto para tu vida en general Cada persona es un mundo Cada persona lo vive de una forma Cada situación, todo Así que tu ritmo y punto Y lo último ya aquí en lo general Es mente positiva y realista Que esto no pueda contigo O sea, el canal de conducir Disfruta el proceso A fin y al cabo es que no lo vas a volver a vivir Que no pienses que por suspender eres insuficiente No dudes de tus conocimientos Es un suspenso o sea, ya está, lo volverás a intentar, al final vas a lograr tener tu L, es lo que tienes que meterte en la cabeza. Así que de verdad, cueste lo que cueste, vas a conseguir tu L tarde o temprano. Vas a conseguirlo, lo que no puedes hacer es dejarlo y rendirte. Lo primero, olvídate de tomarte un descanso. No, una vez te pones, te pones. Es que lo tienes. De verdad, yo creo que el 90% de las personas que tenemos el carnet de conducir en algún momento nos hemos dejado el carnet y luego lo hemos retomado. Y en verdad no sirve para nada, pero luego se te olvida todo. Tienes que empezar de cero y no renta. De verdad, es lo peor porque yo ahora pienso en que me lo podría haber sacado hace dos años sabiendo a día de hoy que es que es algo que cuesta súper poco. Pero por eso estoy aquí, pues para aconsejarte de que no Hagas eso. Dos, a mí me sirvió mucho encerrarme. ¿eh? Hay gente que dice que no es necesario ¿eh? A mí me sirvió y yo a día de hoy sigo pensando que gracias a yo haberme encerrado una semana antes del examen, aprobé a la primera. Tienes que ir al instituto, ve al instituto, ¿sabes? Pero prefiero que planes innecesarios yo me los quitaría, aunque sean cuatro o cinco días antes. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo que es encerrarte cinco 7 días para algo que vas a disfrutar toda una vida. O sea, es que vale la pena. tres Haz unos 10-15 tests al día. Es lo que yo hacía y luego era como que veía vídeos de trucos para el teórico, para tal. O sea, la gente decía unos 10, 15 tes al día y va ¡Qué chuta. 4. Yo el canal de conducir me lo he sacado por una aplicación. No tenía libros, no tenía que ir a clases, nada. O sea, yo no me he leído el libro y he aprobado la primera. Eso de que leete el libro, léete en plan, yo pienso que no. El caso es que como yo me lo aprendía todo por la aplicación, no tenía profesores ni nada, entonces lo que hacía era buscar algunos vídeos pues de hacer test con gente profesores de YouTube, que te lo van explicando todo súper bien y pues no sé, también hacía test con vídeos de YouTube. Otro consejo que os doy es descargaros alguna aplicación gratuita o meteros en alguna página web de test de la DGT. Más que nada para salir de vuestra zona de confort, de donde hagáis siempre los test de vuestra autoescuela, de alguna aplicación que tengáis, lo que sea, pues hacer test de otros lados que no sean de ahí. También os digo que las preguntas siempre son las mismas, las respuestas siempre son las mismas, y en el examen las preguntas y respuestas son las mismas que los test. De hecho, me atrevo a decir, y esto también lo dice mucha gente, que el examen es más fácil que los test. Y por último, os voy a recomendar un vídeo que a mí me sirvió un montón, o sea que de verdad que se lo recomiendo a todo el mundo, y es este de aquí, del canal de Autoescuela App, un canal que yo consumía muchísimo cuando me estaba preparando. ¡Muy top! No hagas test el mismo día del examen. A lo mejor hay gente a la que le ha funcionado y hay gente que no. Pero a mí, por ejemplo, me resultó bastante cómodo porque yo por la noche de antes del examen hice test. Todo el mundo me recomendó no hacer test el mismo día del examen. Es como, vale, lo haces la noche anterior y te olvidas. Lo que sabes, lo sabes y estás preparada. Si vas al examen es porque estás preparado. Porque además, yo pienso que si hacéis test y empezáis a fallar un montón, vais a entrar al examen con una mentalidad súper negativa de no estoy preparado porque he tenido nueve fallos en el test que acabo de hacer fuera y no. Y si os sirve de consuelo, yo el día de antes del examen o los tres días antes tenía como unos siete fallos en cada test. Así que no os rayéis que es completamente normal. Dos, en el examen haz caso siempre a tu primera intuición. No cambies la respuesta. Piénsala mucho si quieres, pero cuando contestes no la sigas pensando. ¿Un trucazo? Respuestas como únicamente. Solamente, cosas así nunca suelen ser las correctas. Por ejemplo, que te diga cuándo tienes que poner el intermitente, únicamente cuando vayas a girar. Claro, tú sabes que es para girar, pero a lo mejor le das así por, por, por rapidez, pues no. ¿Por qué? Porque pone únicamente y no solamente pones el intermitente para girar. Así que mucho ojito con las preguntas trampa. También muchísimo ojito con las preguntas trampa sobre el clima, ¿vale? Y las luces, la lluvia intensa o muy intensa, niebla densa. O niebla muy densa. Eso cambia mucho la respuesta. Así que aprenderlo bien. Y otro truco que vi así por TikTok. Es que cuando el tema de los pititos de los agentes. Largo. Es que te largues. Y el corto pues es lo contrario. ¿no? Y hasta aquí los trucos para el teórico. Ahora vamos con los del práctico. Voy a recalcar lo de no te compares para meter lo de las prácticas. No te compares si tu madre llevaba 40 prácticas de aprobó con eso, o tu padre ha hecho 10, o tu vecino ha hecho una. Da igual, si tú necesitas 50 necesitas 100, necesitas 50 o necesitas 100. Dos, practica un recorrido de examen o varios, tu profesor va a saber cuáles son, dónde están los stops donde más suspenden, o dónde hay una señal que no se ve y también te suspenden por el. yo qué sé, en plan truquillos, pues el profesor está ahí para eso. Tres, practica la conducción autónoma. Hay muchos examinadores que, bueno, nada más entrar al coche o a mitad del examen o al final, en cualquier momento te lo pueden pedir, que hagas una conducción autónoma. En mi caso, las tres convocatorias fue justo nada más subirme al coche, entonces lo tenía muy fácil porque yo en las prácticas, aparte del recorrido de examen, yo había practicado mis 10 minutitos de recorrido y siempre era el mismo recorrido, me sabía todos los stops, me sabía todo el tráfico que podía haber, lo había practicado mucho y era como que en los primeros minutos del examen, que al final y al cabo son los peores para ti, te tranquiliza mucho el saber ver que está haciendo un recorrido que tú mismo sabes. Luego ya pues haces caso al examinador, lo que te vaya diciendo y tal, pero al menos yo de verdad practicaría, por si acaso os lo piden, que estéis tranquilos. También voy a recomendar vídeos de YouTube, pero en este caso de simulacros de examen. Yo consumía mucho dos canales, uno es Aprobado la primera, que es un chico que hace simulacros de examen por Elche, o sea que yo me examiné en Elche y me venía de puta madre. Y luego están los de Autoescuela App que eh, también me rentaban mucho y aprendía muchas cosas que a lo mejor en las prácticas pues se me pasaban o algo y también tenía pues ese canal pues para ver sus vídeos. Hace una práctica y el mismo día del examen si sí puedes, porque vas a tenerlo todo más fresquito y también cuando entres al coche en el momento del examen vas a estar más relajado porque vas a decir vale pues acabo de conducir hace media hora, una hora y estoy tranquilo. Tranquilo no, pero un poquito más de lo que estabas de normal, sí. Otro es que la velocidad es muy importante así que también practica mucho el mantener la velocidad a, su, a la velocidad que pida la vía. Ten muy claro los obstáculos, aquí hay que hacer con los obstáculos, con los peatones que se metan por no sé dónde, que haya un coche en doble fila, que haya un bus, pero hay una línea continua de no sé qué, todo. Todo, qué hay que hacer en cada obstáculo, todo, de verdad, por experiencia, tenéis que saber qué hay que hacer con cada obstáculo. Y el último truco o consejo es que sepáis muy bien cuáles son las faltas eliminatorias o las deficientes, que son las que más puntos quitan, para tenerlas muy, muy, muy, muy, muy presentes. Lo primero es que si puedes elegir, pues que seas el primero, bajo mi experiencia personal, hay que pensar a nivel personal, emocional, nervios, y es que es mejor ser el primero, porque cuando eres el último te ves a todos tus compañeros bajar cuando finaliza el examen y los ves con unas ganas de llorar que dices, ¿seré yo la siguiente suspensa? Entonces, Entonces no mola, y los nervios también se alimentan mucho del tiempo que estás esperando a que te toque, tío. Dos, cuando te subas al coche, esto lo habrás escuchado un montón, arrecife, asiento, retrovisor, cinturón, freno, pero porque nadie habla? del volante. A mí me pusieron una falta por no regularme el volante. Así que, por favor, arrecife pero también volante. 3. aprovecha y pregúntale a la gente, a tus conocidos o a la gente de toda tu, tu escuela, que por qué han suspendido las anteriores veces. A mí me ayudaba bastante la verdad, el saber los errores que habían cometido otros para no cometerlos yo. 4. no te agobies si la cagas al principio del examen. Tienes todavía de 25 30 minutos por delante. De verdad, no te rayes. Puede ser, y es lo más probable que por los nervios que te tiemblan las piernas se te cale el coche nada más empezar el examen. Pero es que vas a empezar ahí con los pensamientos negativos que van a atraer a todo lo negativo, vas por mal camino. Así que tienes que pensar que, oye, mira, no pasa nada, el examinador sabe de sobra que es un momento de nervios, que es el principio del examen, que estás nervioso tal, que es totalmente normal y te queda todo el examen por delante y a lo mejor lo haces perfecto, tú te piensas que de verdad va a contarte, se va a al coche, pues no. Otro consejillo es que pienses qué te pide en el presente cada situación, el examinador, lo que sea. No pienses en lo que va a pasar, lo que ha pasado, no, lo que está pasando, ya está. te dices que ir a la izquierda, no te pongas a decir, hostia, que me ha mandado izquierda y luego si me pone que tengo que girar a la derecha y hay un camino que me dice no sé qué. ¿Te ha dicho a la izquierda? Pues gira a la izquierda. El presente. No te preocupes. Nunca, jamás en la vida, te fijes en otros coches ni en nadie que no seas tú mismo, ¿vale? Puede ser que delante tengas un coche que se va a meter en dirección prohibida, que va a hacer algo raro. Error, no. Tú, tus conocimientos, tus cosas y a fluir. Tranquilízate si estás en algún semáforo esperando en alguna rotonda o en alguna cola para salir. Quizá te pones un poquillo nervioso porque, bueno, es un poco incómodo el silencio que hay en el coche y tal, pero pero de verdad, tranquilízate porque es que estás perdiendo tiempo de examen. En caso de que tengas el pelo largo, hazte una coleta. De verdad, los movimientos con la coleta son como más exagerados o más bruscos. Y pues está bien que sea así. Porque otra cosa es, mira constantemente los retrovisores. Da igual eh, lo que vayas a hacer, mira los retrovisores. ¿Por qué? Porque eso transmite seguridad de, vale, estoy controlando todo lo que pasa en mi entorno en todo momento y ya está. Yo sabía este truco, lo hice en todas las convocatorias y en una de ellas me pusieron una falta por no mirar. Como ya he dicho anteriormente, demuestra seguridad, que no eres un peligro para la carretera, transmite como a pesar de estar nervioso que, que vas a poder eh, con, con la situación del tráfico, con los obstáculos y con todo, que eso es otra, adaptarte a la situación del tráfico de lo que haya y tirar mucho de lógica yo me he comido una eficiente por era una calle donde habían dos carriles, uno para cada sentido, pues separados por una línea continua carriles tan estrechos que habían coches aparcados y yo con tal de no pisar la línea continua, porque claro, es falta eliminatoria y nos lo metemos en la cabeza, que es falta eliminatoria, y no se puede pisar pues claro, por no pisarla, no había distancia de seguridad no pasó nada, ni roce ni nada, pero era como que iba súper lenta, con tal de ni pisar la línea, ni y tocar los coches Y al final pues me he metido una deficiente Los stops Muy importantes Son faltas eliminatorias ¿Vale? Los stops Doble stop Siempre o casi siempre Y que note que realmente has parado Para asegurarte No porque sea un stop y ya pues paro el coche No, no Que no te que has parado Que que miras, que vigilas, que te aseguras y si es necesario, el doble esto, que siempre lo recomiendan y yo siempre lo he hecho y pues funciona bastante bien. Y ya lo último que te voy a decir es no depende de ti nada más el examen práctico. Puede depender del examinador, del día, de la hora, de la situación del tráfico, de que haya una obra, un accidente, lo que sea. O sea, puede pasar cualquier cosa en los exámenes que en las prácticas no pasa. Y nada, pues estos serían los consejillos para el carnet de conducir, tanto la teoría como la práctica. En el caso de que alguien tenga algún consejo o algo que queréis aportar, pues sabéis que sois bienvenidos por los comentarios, y de verdad si os estáis sacando el carnet, mucho ánimo si es vuestra primera vez, disfrutadlo vais a estar nerviosos, es totalmente normal y si entréis en racha y suspenso, si estáis aquí porque tenéis ahí ya racha y ya estoy desesperado relax, o sea, de verdad, mente positiva es lo que os he dicho antes, tenéis que darlo todo, va a llegar tarde o temprano, la L llega, no os rindáis sobre todo, no os rindáis, así que nada, pues eso he intentado recopilar los más importantes y los más útiles, espero que os haya servido de gran ayuda, me encantaría saber si os han servido y espero que os haya gustado el vídeo Así que nos vemos en el siguiente. Uf, tiene codo, chavales.